El objetivo de este vídeo es conocer algunas de las técnicas que podemos implementar en nuestras páginas web para hacerlas adaptables. Y para ello vamos a estudiar dos situaciones relativamente habituales. La primera de ellas es aquella en la que tenemos varias figuras o varios bloques de contenido distribuidos a lo largo de la página a modo de rejilla, de tal manera que cuando la ventana del navegador se hace más pequeña, los bloques que hay hacia la derecha se reubican en la parte inferior. Algo similar a lo que estudiamos con el contenedor flex cuando hacíamos uso de la propiedad wrap. Lo que se suele buscar es que esta disposición en rejilla, cuando trabajamos en un dispositivo móvil, se convierta en una disposición en columna. Vamos a ver cómo, cómo lo implementamos. Para eso me he creado un documento HTML en el que simplemente dentro de un contenedor que he llamado miniaturas, tenemos aquí, tenemos una serie de figuras que están compuestas de una imagen y eh, de un div que incluye el título de la misma. Nuestro primer paso va a ser intentar que esta columna que tenemos aquí de imágenes eh, aparezca en modo de rejilla. Así que nos venimos al CSS y lo primero que vamos a hacer va a ser homogenizar un poco las imágenes. Como podéis ver, esta imagen es más grande que esta, así que vamos un poco a darles a todas el mismo tamaño. por ejemplo, 200 por 200. Vamos también a trabajar un poco sobre el título para eh, darle un color que se vea un poco más, por ejemplo, un azul. Vamos también a ponerle un poquito de, de espesor. y a separarlo de eh, la imagen. Por último, vamos también a centrarlo. Ya que estamos, vamos también a centrar la imagen cambiamos su display, que en principio sin dais lo pasamos a block, y eh, ponemos que su margen es 0 auto. auto. Bueno, pues ya tenemos un poco mejor estructuradas nuestras, nuestras figuras, así que ya es hora de eh, venirnos aquí abajo y de eh, modificar los bloques, de, de crear alguna regla que nos permita que esta disposición que tiene de columna pase a ser una disposición en rejilla. Y para eso lo que voy a hacer es que voy a cambiar el display y voy a hacer que pase de ser un display block a ser un display inline block. El objetivo con esto es que el elemento va a seguir siendo internamente un bloque, voy a poder definir márgenes, voy a poder definir paddings por todas partes, pero para el resto de elementos va a ser un elemento inline con lo cual la tendencia que va a tener va a ser a colocarse uno detrás de otro. Aquí lo vemos ya, se han colocado en pares, Iron Man ha pasado a la fila siguiente ya que no cabe, no hay espacio suficiente para que quepa a la derecha de Capitán América. Vamos a darle un poco más de formato, vamos a darle un ancho y un alto, por ejemplo... 250 píxeles. Vamos a ponerles un borde. Y eh, un color de fondo. Bien, de esta manera podemos venirnos aquí si queremos y ampliar el navegador y vemos cómo el número de eh, bloques en cada una fila va modificándose en función del ancho que tiene el navegador. Bueno, pues ya tenemos nuestro punto de partida, nuestro, nuestra rejilla. Lo que pasa es que lo que ahora estamos buscando es que cuando este ancho disminuya, cuando este navegador se haga más pequeño, que esta rejilla pasa a convertirse en una columna. Evidentemente ya lo está haciendo. Cuando los elementos no caben uno en la del otro, va a colocarlo abajo y llegará un momento, como es el caso que estamos viendo ahora mismo, en el que la rejilla degenera ya en una única columna. Pero aunque ya es una columna, eh, queda claro que estéticamente no queda muy bien. Por ejemplo, esta de este descentral. Así que vamos a hacer uso de las media queries para intentar que cuando el ancho del navegador disminuya, Consigamos la columna que tenemos, pero con una estética diferente. Vamos a dejarlo como estaba. Y vamos a venirnos al CSS. Bueno, pues la solución a implementar es sencilla. Simplemente vamos a definir la etiqueta media. Vamos a indicarle en principio que para todos los dispositivos no vamos a hacer excepciones, pero que además se ha de cumplir una condición y es que se ha de aplicar a todos aquellos dispositivos cuyo ancho sea como máximo, vamos a poner, por ejemplo, 650 píxeles. Y aquí declaramos nuestro CSS o nuestro conjunto de reglas CSS que van a aplicarse en ese caso. Lo único que nos hará falta será cambiar el bloque diciéndole que en ese caso... Pasamos del, eh, del inline block, que es la que tendrá ahora mismo, a un, un bloque. Y además, vamos a decirle que el ancho sea automático, es decir, que ocupe todo el ancho del navegador. Simplemente con esto podemos ya venirnos aquí y hacer la prueba. Y aquí lo tenemos. En cuanto ha bajado el ancho de una determinada cantidad, que en este caso son 650 píxeles, deja ya de replantearlo como una rejilla y pasa a replantearlo como una única columna ocupando todo el ancho. Vemos que posiblemente ese ancho habría que aumentarlo un poquito más. Vamos a ponerlo... Algo así... Efectivamente, aquí queda mejor. Vale, bueno, eh, realmente aquí hay una pequeña pega que hay que tener en cuenta. Y es que hemos, puesto la, hemos definido la regla, el tag media y la regla que lo define al final. Cuando el navegador vaya a procesar el CSS, empezará desde el principio, irá hacia abajo y eh, no habrá ningún problema porque, aunque aquí se definirá el display como inline block, Después, posteriormente, llegará aquí y eh, lo asociará como block. Pero, ¿qué ocurriría si yo este bloque de aquí me lo llevara de aquí y lo colocara, por ejemplo, aquí, por encima de eh, la definición de bloque que tiene el fichero CSS que no está dentro del media? Bueno, pues vamos a probarlo. Venimos aquí y reducimos el ancho del navegador. Y vemos que eh, el efecto que habíamos conseguido anteriormente ha desaparecido volvemos a estar como al principio. Bien, ¿por qué es esto? Bueno, pues es por lo mismo que acabamos de explicar. El navegador ha empezado a procesar el CSS, ha empezado por el principio, y ha llegado al bloque media. En el bloque media ve que se cumple esta condición, con lo cual lo que hace es que asocia a la regla bloque el display bloque. Pero sin embargo, sigue procesando y finalmente llega otra vez a la regla bloque donde se le dice que el display bloque pasa a ser inline block de manera que se sobreescribe la definición de display que teníamos definida justo dentro del media. Obviamente, la solución es sencilla, la colocamos, podemos colocar este bloque abajo, pero eh, posiblemente la opción más habitual es añadir aquí el tag important. De esta manera... Ahora sí que funciona, le estamos diciendo que independientemente de que posteriormente se sobrescriba la propiedad, esta propiedad ha de tener el valor block. Por supuesto, siempre que se cumpla la condición que tenemos aquí y eh, se ejecute, o se asigne, mejor dicho, la regla que hay dentro del media. Bien, pues esto es una primera solución al problema. Utilizar el display inline block y posteriormente cambiarlo a block cuando lo consideramos oportuno, cuando el ancho y es el tamaño que deseamos. Pero como hemos comentado al principio del vídeo, esta funcionalidad es muy parecida a la funcionalidad que tiene o que podemos conseguir con el contenedor Flex. Así que otra solución posible sería implementarla mediante el contenedor Flex. Vamos a, a codificarlo. Venimos aquí y lo que vamos a hacer va a ser, eh, en este caso, al contenedor que tiene todas las, mini, eh, las miniaturas, que en este caso se llama... miniaturas, vamos a decirle que el display va a ser un flex, un flexbox. Vamos a indicarle que eh, la disposición, el flujo de los elementos van a ser como filas y vamos a decirle que la propiedad wrap tenga valor de wrap. De manera que ya a primera vista ya conseguimos tener el efecto de rejilla que buscábamos o que teníamos antes. Vamos a eh, eliminar el display del bloque porque si no no vamos a comprobar que realmente también sigue funcionando con el flex. Y eh, para que nos funcione con el media vamos a quitar el ancho fijo que tenemos aquí y vamos a utilizar la propiedad flexbasis diciéndole que el ancho es... 250 píxeles. Por último, lo que habrá que hacer será que cuando el ancho del navegador sea 750 píxeles o menos, no en este caso cambiar el bloque, sino cambiar la configuración del contenedor. Así que nos venimos aquí arriba, eliminamos esta regla y creamos otra para las miniaturas, de tal manera que lo que va a pasar es que el, el flujo ya no va a ser filas, sino que va a ser columnas. Vamos a ponerle también eh, la etiqueta importante y que además el wrap va a estar deshabilitado. Muy bien, pues vamos a probarlo a ver si efectivamente funciona bien. Y aquí lo tenemos. Hemos conseguido el mismo efecto que antes solo que en vez de utilizar el display inline block, lo hemos hecho utilizando el contenedor flex. Como segundo ejemplo, vamos a estudiar cómo convertir un menú en un menú adaptable. La idea es similar al ejemplo anterior, pero en este caso el menú se dispone de manera horizontal y cuando el espacio del navegador se reduzca, únicamente debe aparecer una entrada que al pulsar en ella permitirá desplegarlo. Para ello, utilizando la técnica que hemos utilizado ya anteriormente, hemos creado un menú utilizando una lista desordenada donde cada una de las entradas de la lista va a ser una entrada del menú. Pero en este caso, antes de la lista desordenada, hemos introducido otra entrada de menú. La hemos simulado con, una, con un enlace, con una referencia, igual que el resto, pero en este caso, esta entrada del menú va a ser la única que va a aparecer cuando el ancho del navegador sea pequeño. Y por supuesto no aparecerá cuando el ancho de la ventana sea lo suficientemente grande como para que todas las entradas de menú puedan, puedan aparecer. Bien, pues vamos a empezar eh, primero convirtiendo esta lista desordenada en un menú, ¿no? en colocándolas una, eh, cada una de las entradas, una a continuación de la otra. Vamos al CSS y vamos a utilizar la etiqueta nav para marcar el rectángulo que va a ser el, el, el menú, que va a contener el menú. Vamos a ponerle un color de fondo y vamos a centralizar desordenada y a continuación vamos al igual que antes a hacer que eh, las entradas del menú sean del tipo, su display, sea del tipo inline block. Vamos a darle un poco de cuerpo cada una de las entradas. En este caso, entrada menú. Y a los, a los enlaces, a las referencias, vamos a cambiar el tipo de display, vamos a ponerlo a bloque. Para esa manera poder asignarle un padding por todos los lados. Vamos a quitarle la decoración. A separarlos entre ellos. Y por último vamos a ponerles un color al texto. Bien, pues ya tenemos aquí nuestro menú. Tal vez para darle un poco más de funcionalidad podríamos hacer que al ponernos encima cambies el color de fondo. por ejemplo, este. Y, por último, eh, vamos a eliminar esta entrada del menú que tenemos aquí. Hemos creado que esta entrada del menú, ahora nos hace falta, la utilizaremos cuando la ventana sea reducida. Así que, para eliminarla, simplemente creamos una regla en la cual el display, su display, pase a non. Es decir, no únicamente lo oculte, sino que el resto de páginas se comporte como si no existiera. Y aquí tenemos ya nuestro menú acabado. Bien, si este menú, eh, si esta ventana reducimos, lo que va a ocurrir es que el menú se va a ir colocando en dos líneas, en dos filas, que obviamente no es lo que queremos. Así que vamos a crearnos un media query para que cuando esté el ancho de la ventana sea pues más o menos por aquí, lo que ocurra sea que desaparezca este menú y aparezca la entrada que acabamos de borrar, la que ponía menú, únicamente al pinchar en ella se desplegará y aparecerán todas las opciones del menú. Vamos a dejarlo esto maximizado. Y vamos a crearnos el media, en este caso... En media vamos a aplicarlo también a todos los elementos, pero el ancho vamos a hacer que sea, o mejor dicho, que, la regla sea, que el conjunto de reglas que vamos a crear se aplique en el caso de que, como mucho, el, max, el ancho sea unos 540 píxeles. Si el ancho es menor que esa cantidad, estas reglas que vamos a crear ahora se van a aplicar y lo primero que haremos será eliminar este menú, es decir, este bloque que tenemos aquí creado, vamos a eliminarlo, y lo vamos a hacer de la misma manera que hemos hecho este de aquí, solo que en este caso, voy a copiarla, en vez de ser el menú responsive, lo que será, será la etiqueta nav, y dentro todos los ULs. Bien, por supuesto, habrá que hacer algo con el responsive, Ahora mismo estará oculto, lo que habrá que hacer será mostrarlo. Así que cambiamos el display y de non lo pasamos a block. Ya con esto debemos de poder tener algo. Vemos que desaparece ya el menú completo y ya aparece aquí a la izquierda en pequeñito la etiqueta que queremos utilizar como eh, entrada del menú para que se despliegue el menú completo. Vamos a vamos a dejarlo así. Y vamos a seguir trabajando. Vamos a hacer que eh, aparezca centrado, no a un lado. Vamos a cambiar el color de fondo. A un color azul, por ejemplo. a quitarle la decoración y ponerle un color blanco. Vamos a hacer que aparezca un poquito más separado Poner un poco de padding. Y aquí lo tenemos. Esta es la funcionalidad que estábamos buscando. Lo que nos faltaría ahora sería dar la funcionalidad al botón menú, al botón que aparece aquí, para que cuando pulsemos sobre él nos despliegue el menú completo. Así que para eso nos vamos a abrir aquí, vamos a crear un fichero nuevo, que va a ser un fichero Javascript, que lo que va a hacer va a ser en el primer momento, como siempre, vamos a añadir un listener, Y vamos a cargarlo desde el HTML. De manera similar a como hacíamos en las animaciones, creamos la función eh, arranca menú, que lo que va a hacer va a ser obtener el objeto menú. Para eso... Me creo una variable. Bien, pues en menú tengo ya el objeto menú y ahora lo que voy a hacer es asignarle un listener. Y la función despliega menú lo que va a hacer va a ser algo también similar a lo que hacíamos en las animaciones. Vamos a asignarle una nueva clase al menú, al menú completo. Así que lo que voy a hacer va a ser en un primer lugar obtenerlo. Que lo voy a hacer con un selector hijo. Y eh, después obtener la lista de clases y a esa lista de clases añadirle, en el caso de que no se encuentre asignada, una clase, por ejemplo, que va a ser, pues, eh, desplegada. Esta FunToggle lo que va a hacer va a ser añadir la clase cuando no se encuentre y eliminarla en el caso que se encuentre. Cosa que nos va a venir muy bien para poder pinchar sobre el menú y que este se despliegue y cuando lo vamos a pinchar, este se recoja. Bueno, pues solo nos queda irnos al CSS y eh, crear la clase desplegado. Esa clase vamos a aplicarla a, eh, al menú y lo que va a hacer principalmente va a ser volver a mostrarlo. Hacemos un display y en este caso a block. Vamos a probarlo, venimos al menú, pinchamos y aparece el menú completo. Esto ya es funcional, pero evidentemente lo que queremos es que este menú no aparezca de esta manera, sino que aparezca encolumnado. Así que lo que vamos a hacer va a ser cambiar el display de cada una de las entradas del menú para que también sea de tipo block. Venimos aquí y vamos a hacer que ul.desplegado... LA también sea de tipo bloque. De esta manera tenemos ya nuestro menú responsive.